Muy buenas tardes para todos. Soy Juan Carlos Morales, el profesor del de curso de implementación de las TIC en el aula de clase. Y quiero, eh, en esta oportunidad, que conversemos sobre una pregunta que hace Luis Quintero, un compañero del Grupo 1, eh, que realiza en el foro de asesorías. Luis comenta, me dice, Profesor Juan Morales, en la asignación de labores dentro del trabajo grupal de la actividad 2, a, a mí me correspondió la identificación y descripción de los widgets, que favorece la experiencia de uso del blog. Lo que me tiene desconcertado es que en el material que estudié en Universidad 2.0, en ninguna parte me dice que es un widget, cómo se usa y cómo funciona. Tal como mencioné al principio del curso, mi manejo de computadores es básico, incluso traté de buscar por Internet el concepto de widgets y no entendí. Agradecería si pudiera hacer un video al respecto. Gracias. Bien, aquí sí que Luis... Eh, primero, muy chévere que hiciste esa pregunta por el foro de asesorías porque así nos permite a todos aprender y, eh, y además considero que este video también es válido para el equipo para el, para el grupo 2, así que vamos a aprender todos bien, ¿qué es un widget? un widget, busqué en Wikipedia y vamos a ver pronto, así nos enrede, miremos qué es. dice en informática un widget o artilugio es una pequeña aplicación o programa usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widget o widget engine hasta ahí vamos súper súper enredados entre sus objetivos está dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual aquí pueden algunas ideas entre sus objetivos están dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual Ahora para que entendamos el concepto de widget, miremos qué es un gadget. ¿Mm? Tenemos dos conceptos. Widget, que aún no sabemos qué es, y Wikipedia nos está enredando. Y tenemos el concepto de gadget. Miremos primero qué es un gadget y después miremos qué es un widget. Para entender el concepto de gadget, no sé si ustedes recuerdan esta caricatura. El inspector gadget. A mí me tocó. Y digamos... Igual a ustedes también les tocó, pero no sé si el punto la veían, creo que a todos nos tocó un inspector Gadget. El inspector Gadget era un pseudo policía, un inspector para no volver a decir, que tenía un montón de mm, herramientas a disposición. Tenía una lupa, tenía una mano, tenía un helicóptero, en fin, tenía una manguera, tenía 50.000 mil cosas. Y todo esto eran como adiciones, él era, él era un robot, eran como adiciones que le permitían hacer funciones extras. ¿Mm? Entonces, un gadget, digamos, para un inspector puede ser un, un arma, puede ser un bastón de mando, puede ser, eh, no sé, unas esposas, pues unas cut off, eh, en fin, todo ese montón como de herramientas que le facilitan el trabajo terminan siendo gadgets. Para nosotros hoy día, que puede ser un gadget? El gadget puede ser el celular. ¿Mm? El gadget puede ser el, el, el, el, el, el reloj, un smartwatch. Puede ser un gadget tecnológico. Todo ese montón de arandelitas, por llamarlo así, de artilugios de los que hablaba Wikipedia, son, eh, en el caso del hardware, de lo físico, son gadgets. ¿Listo? Entonces, insisto, el gadget hace referencia a esas herramientas Tangibles, físicas, a eso duro, ¿eh? a ese hardware a esto duro que nos facilita el trabajo. El celular es un gadget. Entonces, ¿qué es un widget? El widget es lo mismo, pero software. Listo, el gadget es hardware. Hardware es lo duro. Listo. El software son eh, cuando hablamos de esas adiciones. Estamos hablando de widget. Entonces, es esas adiciones que tienen los sitios web que facilitan o que, digamos, maximizan la experiencia del usuario. Ejemplo, es muy común en los blogs encontrar los widgets. Vamos a ingresar a mi blog, aunque lo tengo aquí, voy a abrir una ventanita. Y el blog por defecto, ¿qué es? Por defecto, el blog es simplemente una, digamos, un muro, por llamarlo así como en términos de Facebook, un muro que nos permite, me permite ir publicando noticias, y eh, publicando artículos. Entonces, básicamente es esto simplemente los artículos, pero ¿qué puede ser un widget, para mi, un widget para mi blog? Este motor de búsqueda que está acá, ¿hmm? yo puedo buscar aquí temas sobre e-learning, es un widget de búsqueda, es una aplicación de software extra de mi blog que me permite que el usuario, digamos, maximice su experiencia. Y hago la búsqueda, por ejemplo. listo. Entonces, en, en, en WordPress que es la herramienta que yo utilizo para crear mi blog, tenemos muchos widgets es decir, muchas adiciones al blog que pueden mejorar la experiencia, ejemplos de widgets, cuando estoy en Wordpress yo me meto por acá por apariencia y tengo la opción de widgets y tengo un widget de calendario por ejemplo, widgets de comentarios recientes, widgets de enlaces y miren toda esta cantidad de widgets que yo tengo, ¿Mm? por ejemplo si quiero colocar un widget de calendario simplemente lo arrastro guardo y voy a mi blog creo que ya guardó voy a mi blog, actualizo y si van a ver se acaba de agregar un calendario esto es un widget porque le agrega una función a mi blog, vamos a crear otro digamos de categorías antes de calendario guardo, actualizo mi blog y aquí debe aparecer vean hasta acá un widget de categorías si quiero re retirarlos simplemente los arrastro para acá y ya tengo esto por ejemplo otro comentarios recientes guardo actualizo, miro, miro que está pasando en, en, en mi blog inmediatamente y aquí están los comentarios recientes de mi blog entonces si regresamos nuevamente a wikipedia entendemos que un widget entre sus objetivos está dar es, dice, entre sus objetivos están dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual. Es decir, yo puedo dar fácil acceso a mi usuario de blog a los comentarios más recientes. Puedo dar fácil acceso al usuario de mi blog a las entradas a través de un calendario. Vamos a, ver, a, a dar que actualizar. Y el usuario puede conocer a través de un calendario las entradas digamos, publicadas en determinados días. Entonces, ya sabemos que es un gadget a través de la, digamos, la caricatura del inspector gadget, ¿m? que son esas adiciones extras que tienen que ver con hardware, eso es gadget, y el widget son esas adiciones, esos elementos de software extracts, extras, extras perdón perdón, que le dan, vuelven eh, ro, más robusto un sitio web. Espero entonces, Luis, que haya quedado claro el, el, el concepto Traté de hacerlo como, como rapidito, facilito, para que lo, lo podamos entender. Igual, ya como creo que con, ese, con, esa, eh, con esta explicación, creo que te queda un poco más fácil, digamos, ya entender el concepto y seguir investigando y profundizando con el tema. Bueno, seguiré leyendo más comentarios en, en, en los foros y los mensajes. Chao.